coproducciones duro duro como en un zulo malos augurios. yo no huyo cada uno con lo suyo pero mundos solo ayuno, no me aburro, si construyo entre barullos, hago intuyo, el dedo no me chupo, y menos si no estoy a gusto, no me asusto, vamos por debajo, como arbustos, estamos hartos de ser los mulos, de tanto muro, y no concluyo, tiro mierda por un tubo, y no destruyo, hago compost en mi cubo, y ya no sufro, floto como el humo, poco a poco subo, a la cima de mi mundo, para verme bien profundo, piso fuerte el suelo, 1 2, 0 3 0 1, 2, de la cuño Fuego en mi puño Siempre apunto Siempre atento a mis asuntos No me tumbo, no me paro Siempre continuo Y mientras mezclo me hago puro Lo que pienso lo cupos Y he gastado el cupo, lo hago porque tengo casa y si no la ocupo, esto ya es un insulto. Pesa mucho el bulto. Venimos desde lejos soportando el yugo. Se acabó por aquí, no pasó te lo aseguro. No quiero entrar en tus planes futuros dando un rulo. Te das cuenta de lo crudo y de lo absurdo. Te das cuenta de saltando un nudo en lo oscuro. Ya no lo oscuro lo suturo y si lo culo,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 Desatando un nudo en lo oscuro, ya no curo lo suturos y si lo oculto, pierdo el pulso de Pecco Producciones